Si ah. sí, soy yo mismo el chamaquito del brillo El de los broquillantes con el color chamarillo Viene donde habrá alfa que me mando un cerquillo Pero los primos secos son los primos bonitillos No hay uno que me tope Y esperando el que se arroque De la mujer soy la pari, de la menor el sofoque Controlando mi barrio y metigo en todo lo que aquí no se Con tu la mi no te equivoque Deja en su romance, capaz de me no mi Van a tener que quitarse de que yo me lance Soy una bala disparada con rifle de largo alcance Por eso dudo que me canse Venga donde venga, vaya, de donde vaya Donde quiera que yo quiera, soy los de otro de la talla El túfilo Rafael mientras tal lo refe, viejo metra, el equipo, y me raya. Y el túfilo de Quipal me dicho La muralla Aquí no somos cebros, pero te ponemos a rayo Una trompa que vuelve el tiempo como, como el calendario maya el CD, y en el disco hasta La De abajo yo empecé sin tener que... Quédame raya Esto es son guas, son guas, esto la casa con la fe, no huye